La canción está dedicada a todo el mestizaje poblacional, orgulloso de pertenecer a la pobla, trabajar con y para la gente, comprometidos con su entorno, su riqueza popular y su forma de luchar. Ver la vida con nuestros ojos. ¿Por dónde comienza? Por el estallido social. Eh... Bueno, estuvimos nosotros al principio aquí en la casa, un poquito. Todo la expectativa, pero cuando vimos de que la cosa se venía con todo, nos fuimos, nos fuimos a, a la Plaza de la Dignidad. en la que estamos ahora, y todo aquello que está huyendo de nuevo en las calles. Eh, a mí me causa mucha gracia cuando van y te dicen que el estallido social fue inesperado. Fue inesperado para ellos. Pero todos los que estamos de este lado, todos los que somos estudiantes, trabajadores, todos los que somos de las clases populares, para nosotros no fue ninguna sorpresa. O sea, basta con pensar en la revolución pingüina, en la revolución estudiantil del 2011, en los paros portuarios y en un montón de, de movilizaciones que mostraron que había un descontento general por parte de la ciudadanía chilena. ¿Qué es el estallido? Mira, la verdad es que es una pregunta bastante interesante. ¿Por qué? Porque probablemente muchas personas tengan concepciones distintas de qué es lo que es. Yo creo que al final el estallido es básicamente lo que se considera el gatillo que reventó todo ¿por qué razón? porque ya más de 30 años vuelta a la, vuelta a la democracia o sea, que se puede considerar que volvimos a la democracia se van desarrollando una serie de vejaciones al pueblo, a las personas leyes que no protegen al trabajador protegen a los privados leyes que cada vez Eliminan más la dignidad en el trabajo y en la vida. Promueven el hacinamiento, ¿cierto? Promueven las malas condiciones de vida. Promueven mantenerte encerrado en un cuadrado, donde tú lo único que, tú, para lo único que tú tienes tiempo, es para trabajar y no pensar en tu existencia, no pasar tiempo con tu familia, sino que estar siempre constantemente en un ciclo de endeudamiento. Lo que produjo el estallido, el gatillo, ¿Cierto? Provino desde, desde la educación secundaria, desde los cabros, los niños de los colegios, que llevaban años siendo reprimidos y violentados por carabineros, por fuerzas especiales, asediados los colegios, carabineros entrando a las salas de clases y los niños no pudiendo tener clases. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Ven con la moto! ¡Ven con la moto! y siempre ¡Eh! Estos son años acumulados de... ¡Eh! abusos de poder. Eh, y siempre... Nuestro pie inicial a, a darnos cuenta de que eso estaba ocurriendo fueron los estudiantes, los secundarios. Ellos empezaron con muchas luchas antes que nosotros, los más viejos. Eh, demostrando de que la educación eh, era un derecho que no recibían como correspondía. Y así todos los años los chiquillos lucharon por la educación han seguido luchando con mucha represión y violencia de parte del, del gobierno, sobre todo en las comunas donde además existían liceos más emblemáticos, donde se habla de emblemáticos porque eran mejores liceos, pero en estricto rigor son liceos donde a los cabros igual eh, se les inculca pensar. Y pensar en Chile es peligroso. Entonces estos niños empezaron con esta protesta que tenían que ver con el sistema educacional donde el sistema educacional ya no da más en Chile en infraestructura, en alimentación hasta que trataron de subirnos el precio de la micro por eso decían que era 30 pesos pero en realidad tenía que ver con 30 años de abuso hacia el trabajador Constantemente esto es una lucha eterna, es una lucha que lleva no dos años ni tres años, son 200 años y un poquito más, estamos luchando contra todo un sistema. que con los años ha ido cambiando, se ha ido modificando. Ellos han evolucionado, el capitalismo ha evolucionado. Y nosotros los, los, los luchadores sociales también hemos tenido que ir evolucionando eh, con respecto a la lucha que se da. A veces la lucha política, otras veces la luz es más fuerte, más poderosa, y ahí también estamos. Y ahí están los cabros, los jóvenes. Están mis hijos, están está mi hija, están los vecinos, los hijos de los vecinos. Incluso yo creo que incluso hay hijos, hijos de Paco y hijos de mi pico, Estamos seguros que también están ahí. Porque como dijo el compañero Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta fisiológica y nosotros creemos en eso. Pero eso ellos no lo vieron, no lo vieron hasta que ya la gente no pudo más y explotó. Eh, de nuevo fueron los estudiantes los que llevaron adelante esta iniciativa partiendo con las evasiones masivas. Y fueron años de vejaciones antes de que recién la gente se empezara a dar cuenta. ¿Por qué? Porque hubo un cabro que debido al aumento de los 30 pesos cierto, en el metro, estamos hablando del gatillo, que es lo que gatilló, la Gente al ver la violencia con que se trataba a los estudiantes y al ver que no eran terroristas salvajes destruyendo la ciudad, sino eh, jóvenes, luchadores y luchadoras que necesitaban defender su familia, defender eh, a, a los otros estudiantes, defender a sus profesores y defender todo aquello que tiene que ver con la dignidad de la humanidad, empezaron a unirse, empezaron a unirse desde el oficinista del centro de la ciudad hasta el obrero de la construcción porque se dieron cuenta de que todos tenemos eso en común que estamos aburridos del sistema que nos ofende, que nos pasa a llevar ese sistema que no nos cuida y que solamente se dedica a ganar dinero dinero para sí mismo, ese sistema capitalista horrible que jura que los recursos son ilimitados y que por tanto pueden gastar y consumir y consumir y consumir. Años de vejaciones, años de desdignidad por parte del Estado, por parte del privado, al pueblo, explotaron debido al movimiento estudiantil, que también llevaba años movilizándose. El 2005, 2006, 2007, Revolución Pingüena, 2011, el movimiento estudiantil, secundario, universitario y así a lo largo, así a lo largo ¿Qué fue el estallido social? El estallido social fue uno de los movimientos más poderosos que, sabe, que se ha visto por parte del pueblo chileno, acá y lo más bonito del estallido social era que nadie se podía poner una bandera diciendo nosotros íbamos esto éramos todos somos todos y ellos salieron, no en nombre de ellos frente a, a la subida de precio de, de los metros, sino que subieron, se pusieron a, se movilizaron por los papás, por los abuelos, que no se habían dado cuenta que hasta ese nivel el Estado los seguía cargando eh, Desde mi experiencia personal, mi hijo ese año iba al Instituto Nacional. Y tengo que decir que todos los días era terrible pensar que él fuera a estudiar. Porque lo podían matar en cualquier minuto los papos. Porque se metían con las tanquetas adentro de los liceos. Se le subían a los techos. Entraban a las salas cuando estaban en clase. <tose> ¿Están ahí! ¿Están ahí! Tranquilo, por favor. ahí! ¡Para ahí! para nosotros como apoderados y cuando empezaron a salir y a meterse a los metros diciendo que ya estaba bueno que también teníamos que levantarnos porque nos estaban acabando en algo más fue maravilloso ver a la gente salir Esto es una lucha es una lucha contra la represión que nos están dando esto es revolución nosotros lo que queremos eh, es luchar ante toda esta represión, ante todo lo que nos están haciendo, todos estos robos, todos estos maltratos. Eh, bueno, igual... ¿Cómo explicarlo? Igual da un poco de pena hablar sobre esto porque yo tenía experiencia mala ante una represión que nos dan. No hay ningún joven que yo sepa que no quiera un cambio real, un cambio social, un cambio cultural un cambio concreto así que siempre estamos. y esperamos esperemos que esta cosa algún día la ganemos de verdad son batallas son batallas y mientras nosotros no nos brindamos mientras nosotros sintamos que podemos ganar vamos a estar ahí no se derrota a quien no deja de luchar jamás el estallido social iba fuerte, sigue yendo fuerte y de repente nos cayó esta pandemia encima. Y no solo hubieron muertos de la pandemia, sino que también hubieron muertos en el estallido. Hubieron torturados, violados, y un montón de gente que la pasó muy mal, gente que quedó ciega. El estallido social es una consecuencia. Es una consecuencia, tal como dije, años de vejaciones. Y lo podemos ver hoy en día, por ejemplo, con el COVID, que es una continuación, ¿cierto? Las resistencias, por ejemplo, desarrolladas en las ollas comunes es una continuación de lo que vimos en Plaza de Dignidad. Las ollas comunes hoy en día son resistencias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno no tenemos dignidad. Y lo vemos en las últimas leyes, pues, por ejemplo, estaba el tema del COVID y sacaron la ley antibarricada, ¿cierto? La ley anticapucha y ahora tenemos que andar todos. Con mascarilla están trata, estaban tratando no estoy seguro si es que ya, ya la ya, ya la aceptaron o no la ley de, de, de inteligencia nacional intentando mejorar cierto las capacidades de carabineros para intervenir toda la información de los, de, los, de la gente identificar están poniendo cámaras por todos lados ayer Ayer llegaron los nuevos modelos de carros lanzaguas desde Australia. ¿Para qué? ¿Para reprimir? Lo mismo que se estaba viendo en el estallido social, lo mismo que los chicos, los niños estaban viendo hace años, potenciado hoy en día. Durante una pandemia, donde una, durante una crisis social, cuando la gente se está muriendo de hambre, va al ejército, va a carabineros y compran elementos para reprimir por gestiones estatales. Y saca a los milicos a la calle y se vuelven a ver las, las tanquetas militares en las poblaciones, lo cual para muchas personas que vivieron la dictadura fue horroroso. Fue volver al 73 con todo lo que eso implicaba. Nosotros acá tuvimos suerte de no encontrar tanquetas, pero en las poblaciones más combatidas que tienen historia de combate sí estaban y pasaban en la noche asustando, y pasaban los helicópteros bajos y ahí fue cuando también creímos que esto iba a quedar hasta ahí po. que la gente no iba a seguir, se iba a meter a su casa desde el recuerdo desde la dictadura pero no fue así po. los cabros de nuevo salieron les sacaban la porquería, los detenían solo volverlos con uniformes y ellos siguieron, siguieron y así seguimos nosotros apoyándolos a ellos porque la juventud naturalmente es revolucionaria y... y después vinieron todas estas detenciones extrañas donde pillaban un cabro sentado cierto las detenciones de civiles tratando de no de, de amedrentar pero los cabros no dieron tregua a que la gente se quedara en la calle o sea, no se quedara en sus casas, no dieron tregua y volvimos al pop Muchos pasamos el año nuevo en Plaza Dignidad para no soltarla y no dejar a los cabros solos. Eh, fue un momento maravilloso. Hasta el último minuto los cabros pedían que nosotros fuéramos apoyar. Pero claramente los más viejitos empezamos con el miedo a este nuevo... Eh, bicho, plaga, el COVID. Que nos metió a todos a las casas entre comillas, porque algunos como nosotros igual seguimos trabajando en las joyas comunes así que ha sido un proceso complejo para Chile ha sido simpático para el corazón, para el espíritu eh, no ha terminado, esto está recién empezando porque ahora nos quieren seguir quitando cosas que es la organización nos quieren seguir quitando más cosas que son las ollas comunes no nos quieren dejar sacar el 10% de las AFP, lo cual es nuestro plata. No nos dan eh, los medios necesarios para hacer las cuarentenas como corresponde. Y, y el pueblo está pasando hambre. Ahí estuvimos, en primera línea, en segunda línea. Y a veces para alcanzar también nos poníamos en tercera línea para tomar un poquito de aliento. Nos sacaron la cresta, nosotros también le sacamos la cresta a los Paco. Las armas son diferentes, son distintas, lógicamente. En el fondo ellos tienen las armas y nosotros tenemos las piedras. Pero las piedras van, son poderosas. Y cada piedra lleva un mensaje. Un mensaje fuerte, un mensaje potente. Que dice que, que nosotros somos millones. Que dice que nosotros tarde o temprano nos vamos a vencer. Nos vamos a luchar. No hay nada más hermoso que en manos picando, picando tierra, tierras. Liberando el suelo viejo que cubrieron verdaderas bestias oh, Hoy no, no te hablo de molestia, sino que de lo ritmos que ir lejos por los gases del imperialismo Quiero, quiero hablar de amor, amor, pero de ese amor sin miedo Puño y indomable que, que arde como, como el fuego Sana juventud libre de un idioma que controla como droga Y al final te, te deja en coma Quiero hablar de los predestinados marginados Que hoy en día son los que van al choque con los pacos No quiero hablar de la vanguardia y su la que comenta las fallas de la calle desde su casa quiero darle aliento a todo aquel que lucha y en vez de traficar hoy se pone la capucha a, a todo, todo aquel, aquel que siente que el de un marichigüeo por lemón, catrileo, baldes y catrillanca Hay muchas otras luchas, por ejemplo la lucha de los mapuches que también llevan muchísimo tiempo sufriendo a los mismos vejámenes que trajeron a la capital las violentas acciones policiales y militares, porque nuestro presidente obviamente lo primero que hizo que fue toque de queda y estado de excepción. ¿Y eso qué significa? Significa que los militares pueden estar en la calle libremente, que pueden cortar nuestros derechos, que pueden revisarnos, que pueden toquetearnos, golpearnos, secuestrarnos. ¿Y nosotros qué podemos hacer? <risa> unirnos. La única respuesta que tenemos es unirnos y luchar luchar fuerte Siempre he sido activa en lo que es mi música, mi canto y en mis letras siempre he mencionado lo que es el abuso de poder y la resistencia de, de mi pueblo, el pueblo mapuche que lleva más de 500 años bajo un estado represivo un estado que usurpa, que roba, que violenta, que mata, que asesina, que tortura a gente solo por sacar de su camino a gente que le molesta y que le impide seguir su trabajo, solo porque se está molestando a esta empresa que desde el del golpe han estado matando matando la tierra porque también matan a nuestra madre, han matado a nuestra madre naturaleza, a los bosques nativos, eh, y siempre con, con engaño, con que es progreso, eh, que es un bienestar para la comunidad, para que ahora puedan tener mejores caminos, mejores accesos, y, y, y siempre mintiendo, porque al final sabemos que sus su proyectos no son a favor del pueblo ni la gente, sino que son a favor de ellos mismos. Lo único que quiere este gobierno es terror, miedo, nos han quitado todas las libertades en nombre del COVID, todas, estamos en toque de queda, a contar de las 22 horas, todos los días, estamos en cuarentena, todo el día no podemos salir pero nosotros somos porfeados, y hay que ser porfeados principalmente los que estamos con la, con la gente, principalmente los que trabajamos con la gente los que hacemos trabajo social, los dirigentes sociales, los dirigentes culturales, no voy a hablar de los dirigentes políticos porque estamos medio molestos con ellos, porque se han entregado, han entregado el potito varias veces, y aquellos que supuestamente tenían que estar con nosotros no han estado, eh, tengo que decir una de las cosas hermosas de, de esta nueva revolución fue que la gente se uniera en las plazas eh, la gente empezó a conversar nuevamente de política y con esto no me refiero a políticas partidistas sino que a políticas de estados que son necesarias cambiar ¿Ah? una de ellas por supuesto la principal la que nos ha llevado desde la dictadura hasta ahora vivir en este sistema es cambiar la constitución Estamos todos muy felices de que eso sí lo pensamos todos igual. Eso sí nos unifica. Tenemos que cambiar la Constitución. Tenemos que de alguna manera hacerlo. No podemos seguir viviendo en una Constitución que se hizo en la época de la dictadura para seguir jodiendo a la gente. Eh, hay otra cosa que nos unificaba y que era maravilloso es que no queremos más FP. Ese sistema que nos jode, que nos miente, que dice que juntamos plata, que nos sacan plata de nuestros sueldos, aunque sean míseros, para decir que después vamos a tener una buena, una buena pensión, que vamos a vivir bien cuando viejo. Eso no es verdad. Tenemos a todos nuestros viejos viviendo solos, en condiciones precarias, con una salud indigna y sin plata. El pueblo está cansado de todos estos ladrones culiados. No se pueden comprar los remedios. Es, esas son, son las AFP, personas que trabajaron toda su vida, que se esforzaron un montón, hoy en día viven la precariedad misma. Qué, qué, qué bueno, qué bonito que la gente se haya unido y que los chilenos, entre comillas, se hayan dado cuenta que los mapuches estaban diciendo la verdad, que los mapuches estaban diciendo hace mucho tiempo lo que estaba pasando. Este llamado que se hacía a la unificación o al entendimiento. De lo que estaban viviendo era cierto. ¿Y por qué era cierto? Porque ahora le tocó al pueblo chileno vivirlo. Otra vez. Neoliberalismo son piedras contradas. Años de mentira, de falsa democracia. Al final el pueblo es el que da la cara. Son voces que se alzan, gritos que no pagan, contras neoliberalismo. Cuando llegó la pandemia, siento que el Estado, y no solo aquí, sino que en varias partes, se aprovechó de esto para que toda la gente volviera a su casa, que tuviera miedo de salir, que tuviera miedo a la muerte. Una muerte invisible, una muerte que no sabes dónde te la puedes encontrar, que tienes riesgo, que te tienes que cuidar, etc. Eh, eso significa dejar de trabajar, hay mucho desempleo, eh, la gente dejó de recibir dinero porque aquí hay muchas personas que trabajan al día. Muchos son los trabajos que se, que se generan el día a día, entonces eh, con, con esto de, de estar en cuarentena y todo eso significó perder trabajo. Eh, ...recibir ingresos... Y, ...y como se mencionaba antes... llega el amplio. ...estamos acá en la Feria de la Musa... ...en Pintor Murillo con San Nicolás... ...haciendo el acopio de alimentos no perecibles... ...y artículos de aseo... ...Y Che José Amaro, estamos acá en la comuna de... ...nosotros somos de la ...y estamos acá en la comuna de San Joaquín... ...en la población... Eh, recolectando alimentos para, para... poder ayudar a la gente adulta... a ...la gente de tercera edad... ...la gente que está postrada... Eh, para la gente que, no está que está sin trabajo que, que hay, hay madres que tienen muchos hijos La municipalidad no lo está ayudando El gobierno no lo está ayudando Hay gente que está desvalida Y, y el, el gobierno no está ayudando Exijo al gobierno que tiene que empezar a ayudar a la gente ayudarla a los convíveres eh, La pandemia se va a ir acrecentando de poco Y ya se está viendo la, la muerte que hay en el país ¿Ustedes por qué necesitan? ¿Por qué necesitan? Aquí estamos qué ¿Ah, Sí. Mira, mira, mira, Muchas gracias. te Ojo, que a ciudad, ¿no? los te la la municipalidad. Los te de aquí te De la te te te te te a la gente. te ¿eh? bueno, pues, te no la gente. Dulce, por la gente que está... Está, está en las ca la casas si la ca la que a la calle a comprar, y Yo creo que lo que más ha he hecho esto es como que unirnos más como pueblo como más que nada, como fortalecer los lazos entre los vínculos entre, la, entre los vecinos, la gente que viene al colegio ahora en este caso y la olla común como que igual hacen que esté más cerca a la gente con, lo, con la comunidad y ayudarlos. Pues. Si, no, si no existiera ese tipo de ayuda o la gente no, no se mueve en, este, en ese sentido sería más se vería más pobreza de lo que estamos viendo ahora porque ahora todos nos damos cuenta de la cantidad de gente que llega a las ollas comunes que ustedes, a ver ollas comunes igual me paseo en bicicleta por acá por la legua y ando todo el rato dándome cuenta en las ollas comunes mirando. Anoche tú el cacerolazo del tema de las de las 10% de la cp todo el mundo eh, caceroleando y, y, y las barricadas en todos lados lo mismo porque apoyan porque piensan que no van a meter los De a poco la gente está volviendo a despertar porque está indignada, ya no hay dinero para comida. Eh, la gente está muy muy endeudada porque la vida aquí solamente se puede sostener en base a la deuda o pobreza. No hay otra vida para las personas comunes. Eh, y con esto de la pandemia, muchas personas están sin trabajo. El gobierno tampoco ha asegurado lo mínimo para que la gente pueda subsistir. Eh, mucha gente vive arrendando y mucha gente ya no tiene para pagar esos arriendos, lo que ha llevado a que haya más personas en las calles, familias enteras. Así que nosotros estamos haciendo esto, esto no como caridad, como solidaridad, sino como una acción política. Por eso estamos cocinando, porque... Eh, tenemos que defender la dignidad del pueblo, del cual somos parte. Eh, no podemos seguir con migajas, sino que solamente podemos ayudarnos entre nosotros y exigirle a la clase política y a la clase gobernante y a la clase empresaria que dejen de abusar. Por eso hoy en día llamamos a, a la gente común y corriente como nosotros, que eh, hacemos esta olla común como un acto político. Eh, el hambre es un acto político eh, los llamamos a que se paren que tengan fuerza que tengan fuerzas para poder eh, luchar para que se pueda levantar y cuando hablamos de luchar no es una revolución ni armada ni lo, como lo pintan en el extranjero como que no, no. es simplemente pararse y decir basta basta de tanto abuso hacia nosotros es que usted vecina, vecino, pueda decir mañana con una olla o hasta con una cacerola decir no quiero más abuso quiero que mis hijos vayan a la escuela tranquilo quiero que puedan estudiar y, y, y decidir qué quieren hacer ya sea eh, el que recoge la basura como médico pero que puedan decidirlo libremente no que sea impuesto por este sistema eh, que puedan ir al consultorio y que tú sepas que te van a tratar la enfermedad porque están los medios para. Y que si necesitas una operación, no te van a llamar cuando tú ya estés muerto. ¿Qué es lo que pasa? Que te llamen cuando justo lo necesitas. No creo que sean cosas tan complejas. No queremos más el sistema de FP porque nos lleva a una vejez indigna y con hambre. Queremos un sistema que nos lleve a compartir una vejez digna, que tengamos... Las cosas básicas, yo creo que el ser humano no necesita más que un techo, algo para comer, poder pagar sus deudas básicas y eso, vivir tranquilo. Hay una disminución en hora y en día de lo que es las feria libres, como se les dice en, en las poblaciones. Hubo también un, un, una amenaza de, de cerrar las ferias libres porque decían que ahí se provocaban los mayores contagios por COVID. Y lo que no es así porque las ferias libres funcionan en la calle. Eh, el flujo de gente eh, es constante pero sí se va moviendo. No hay lugares donde se queden mucho tiempo las personas. Se decía que ahí tampoco se respetaba la, la higiene. Eh, y había un, un foco de contagio. Lo que no es así porque eso sí que pasa en los supermercados donde está todo encerrado y donde hay mucha gente también. Bueno, la cosa es que los feriantes han estado unidos eh, para evitar que las ferias se cierren. Eh, incluso han, han hecho ferias simbólicas para llamar la atención a, a quienes son los, las autoridades comunales para evitar que se cierren las ferias porque traería eh, eh, sería perjudicial para las personas que van a la feria como los que compran, como los que venden. Eh, acá en San Joaquín se quedó en los días de viernes a, a domingo Habilitada la feria hasta el momento, no se ha visto mayores cambios en ese, en ese sentido Gracias también a los feriantes que manifestaron su, su inquietud y, y hasta el momento no se han cerrado Ellos también han sido fundamental en lo que son las ollas comunes Porque gracias a ellos y sus donaciones en, en verdura y fruta. ...es posible que las ollas comunes funcionen también... Eh, ...ellos por su parte han hecho ollas comunes... ...también han hecho donación de alimentos a más de mil personas... Eh, ...fueron dos veces que hicieron este, este movimiento... ...se pusieron un día hábil, que era normal, un jueves... ...en un punto donde ellos estaban establecidos anteriormente... ...y, y más de mil familias se vieron beneficiadas... ...con productos frescos, buenos... Y, y fue igual súper importante también para los, los habitantes de, de las poblaciones que, que también han visto de, como una crisis económica, ¿cierto? las la familias, las casas, y se ha visto reducido lo que es la alimentación La unión del gobierno que ha hecho las cosas muy arrasadas muy a, de, a, de, a, a del tiempo eh, la, la pandemia sirvió para que nos conociéramos todos la, la, la prioridad de Chile que está sufriendo hace mucho tiempo, mucho mucho tiempo que está con, el, con la siempre es un pobre que más sufre. <risa> eh, creo que hay un tema que es súper importante que no hemos tocado del todo que tiene que ver con el rol de la mujer y del feminismo. Eh, dentro de todo esto, que no puede ser invisibilizado otra vez, en una nueva revolución. Eh, nosotras estamos, eh, a pesar de que hay muchísimos tipos de feminismo y visiones diferentes respecto al tema, pero creo que hay algo que es súper importante y es cambiar también este sistema para las mujeres. No puede ser que se nos asesine, se nos viole, se nos trate mal, se nos miren menos solamente por ser mujeres y que este sistema no procure hacer nada para compensar. El chiste de ministra que hay en el Ministerio de la Mujer no entiende nada, solamente le interesa el gobierno, el dinero, no le interesa cómo vivimos nosotras, no le interesa eh, generar políticas que permitan eh, de alguna forma igualar la cancha para que todas tengamos igualdad de oportunidades, porque de eso se trata. Eh, Tampoco se considera, incluso dentro de la misma revolución del estallido o de ahora, con las huellas comunes, eh, la importancia que tienen las compañeras. Siempre se destaca a, a, al hombre por ser más fuerte físicamente. O sea, se supone. Pero... Se supone. <risa> se, supone. se olvidan <risa> de las cabras que andan apagando la climóscena. Se olvidan de las cabras que se suben a los postes a apagar, a cortar los cables para que no nos grabe. Se olvidan aquí de la gente que hace el aseo, por ejemplo, aquí la tía que se pega la masa a labor. Se olvidan de nosotras que hacemos las ollas comunes que estamos cocinando, como también se olvidó la labor de las dirigentes sociales en las ollas comunes del 73, ¿ah? que no solamente hacían comida, como tampoco nosotras lo hacemos, sino que se dedicaban a organizar a la población desde adentro, que es lo mismo que queremos hacer nosotras. También recordar aquí a María Esperanza que fue una víctima de este sistema patriarcal horrible y de los enfermos, mentales, asquerosos, que se sienten con el derecho de arrebatar vidas, de violentar a las mujeres, a las niñas. Contra eso también tenemos que luchar y eso no puede quedar impune. No puede quedar impune. Ni una mujer más debe morir a manos del patriarcado. También es importante recalcar que dentro de esta explosión revolucionaria eh, cuando se celebró el 8 de marzo era magnífico ver tanta mujer en la calle, pero no solo por ser feminista, sino que porque también había un discurso político detrás y era un discurso político desde las poblaciones. Ya la Paca no es nuestra amiga, ya, ya aquella ya que es la cuica y que cree, se cree revolucionaria tampoco lo es, el pueblo lo es, la mujer trabajadora y luchadora día a día. Es imposible. Creer que en esta altura la dueña casa no reciba un sueldo, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué su trabajo es invisibilizado? La dueña casa trabaja desde antes de las 8 de la mañana hasta que te podáis oh. ir a acostar, que pueden ser las dos, tres. Es la que lleva vean, a los niños al colegio a educarse. Es la que les da abrigo, la que les da abrazo, la que les da comida. Ah, si no fuera por las mujeres... El mundo no existiría. La concepción que hacemos es una concepción que, que tenemos que hacer día a día, porque hay muchas mujeres que se van a en una casa sola. Exacto. En, en, en mi casa de mi mamá, en la casa de nosotros es igual. Mi mamá falleció este, hace un tiempo y vivimos solo nosotros. Y ella es la que levanta la casa y la que. Y la casa porque... Y la mujer siempre la mujer. ha levantado la casa con un hombre al lado, sin un hombre al lado. La mujer siempre ha sido la que ha levantado la casa, la que organiza, la que lleva la economía. Y es la que hoy en día está en las ollas comunes. A ella no les da vergüenza ir a pedir un plato de comida, porque tiene toda una familia detrás. Eso se llama dignidad. Y eso es lo que estamos tratando de dar en las ollas comunes, dignidad. Como dijo Javier, como dijeron algunas compañeras acá, la olla común no es solo para cocinar comida. Se cocina revolución, todos los días esperanza, Y lo único que está solicitando el pueblo es dignidad Lo único Dignidad eso, implica, ¿Eso qué implica? Implica calidad en la educación Una lucha de años Implica una salud pública decente Ahora con el COVID Se demuestra nuevamente Que los hospitales públicos No tienen la capacidad de hacerse cargo De todos los enfermos Que llegan esto del sobrecupo de los hospitales, por ejemplo, no es solamente por la situación del COVID. Todos los años, en invierno, los hospitales superan su cupo. Las enfermeras y los y las, los trabajadores de la salud tienen que constantemente estar trabajando horas extras y horas extras y horas extras y aún así no es suficiente. Y bajo situaciones donde su propia salud se ve afectada negativamente. Donde el Estado, por ejemplo, ahora con el COVID, no ha dispuesto de todos los mecanismos, o sea, de los mecanismos suficientes para que los trabajadores de la salud se puedan resguardar como corresponden. Porque eso no es lo importante. Lo importante no es el pueblo, lo importante no son los trabajadores. Lo importante no es la dignidad de las condiciones laborales. Lo importante es que los grandes empresarios no pierdan. ¿Por qué? Porque más encima tenemos que en este estado el querido presidente Sebastián Piñera es un gran empresario ¿Cierto? En Chile yo creo que tal vez es uno de los pocos países donde estamos en cuarentena ¿Cierto? Cuarentena total y si los trabajadores tienen que salir a trabajar porque si no los despiden porque esa es una de las leyes que sacaron durante esta pandemia son los que se van presos en vez de los empresarios que los obligan a ir a trabajar o los despiden y si los despiden se mueren de hambre eso es el estallido social y el estallido social aún no acaba algunos están hablando de un estallido social 2.0 pero claro, pues los pagos vienen preparados con un 2.0 si el pueblo lo único que tiene son las ganas del cambio la organización a nivel comunitario a nivel macro, nivel micro, llámalo como quiera. Eso es el estallido social. Es una lucha, es una resistencia. El pueblo no ataca, el pueblo se defiende. Eh, bueno, gente. Eh, igual, como les decía, nosotros deberíamos trabajar para vivir. No vivir para trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos para poder alimentarnos, cuidar a nuestra familia, cuidarnos a nosotros, no para eh, ayudar o que nos roben nuestros sueldos y todo eso. Bueno, eh, este estallido social, como dije hace un rato, es una lucha. Es una lucha, nosotros estamos luchando por nuestra dignidad, por todo lo que nos han quitado. La verdad que me trae recuerdos de los viejos tiempos de la dictadura. Me siento en dictadura, actúo como en dictadura, camino como en dictadura, me escondo como en dictadura. Me persigo, miro para todos lados cada vez que doy un paso como en dictadura. Pero... Alcanzamos el objetivo, hemos llegado a muchos, a muchos hogares, a muchos lugares en donde, eh, en donde sentimos que la gente necesita Nosotros la olla común la hacemos, como dicen, a mano y sin permiso Y así vamos a seguir, a mano y sin permiso Porque creemos que es un deber, un deber como, como personas, un deber como humanos Estar con la gente que lo necesita de verdad Quiero tomarme este momento Dándole gran importancia a lo mágico del pueblo El carbón y su fragancia Capacidad innata crece cuando de la hojas del capitalismo se desata, estoy hablando desde adentro y no de afuera, fuera, lejos del paternalismo de, de la, la mente europea. europea, por lo tanto la primera línea no es una, una moda, moda que culmina cuando hay que convivir con la pobla, hermosos Herros perros niños, niños siendo, siendo parte de, parte de la historia. historia, ya consciente que en lo criminal del capital no hay gloria, historia escoria es lo que nos vendieron desde, desde siempre. siempre, el potencial está en la pobla y en la fuerza de su gente, manipularon nuestras mentes con, con estupefacientes, estupefacientes, convirtiendo, a luchadores en, en adictos delincuentes fragmentaron nuestro pueblo utilizando la pobreza educación clasista ha sido pan en nuestra mesa nacionalismo inútil base de la xenofobia que defiende privilegios de, de los padres de la, de la historia. historia hay mucho que aprender y estamos claros que entre oprimidos aún seguimos segregados y el que nos divide aquí afuera nos separa al final el pueblo es el que da la cara Y el que nos divide que afuera nos separa Al final el pueblo Es el que da la cara ¿Y qué más da? Lo que uno suele ayer nos separa Neoliberalismo son piedras contrabadas, años de mentiras de falsa democracia. democracia, al final el pueblo es el que da la cara, son voces que se alzan, gritos que no paran contra el neoliberalismo, piedras contrabadas, contra años de mentira, de falsa democracia. Al final el pueblo es el que da la cara. El pueblo está vivo, sigue cautivo, será prisionero si está dividido, camina conmigo, Sin justicia no hay paz ni dignidad. Los no traidores tendrán que pagar. El pueblo está vivo, sigue cautivo, será prisión.